Hola, este es un vídeo del Grupo de Innovación Tecnológico-Educativa en Bases de Datos para la asignatura Fundamentos de las bases de datos. Vamos a mostrar la secuencia intuitiva de cómo se construye el resultado de una consulta con varias tablas. Partimos de una base de datos con una tabla Profesores, otra en parte y una última Asignaturas. La mayoría de consultas lo son de concatenación, unir filas relacionadas por pares de columnas que mantienen valores iguales. Aquí queremos obtener toda la información de los profesores que imparten alguna asignatura y qué asignaturas imparten. Por eso tenemos que reflejar en la parte del WHERE exactamente lo que queremos conseguir, cuáles son las columnas que hay que comparar e igualar. Esta consulta en SQL obtiene toda la información relacionada de estas tablas. La cabecera del resultado, puesto que no queremos filtrar ninguna columna, se compone de las cabeceras de las tres tablas anteriores. En este caso, sabemos que la tabla imparte es la que hace de puente entre profesores y asignaturas. Es la que almacena quién imparte qué. Para entendernos, el proceso podría ser el siguiente. Para formar la primera fila, se busca el valor de DNI de imparte en profesores. Y, digamos, se copian los datos. Lo mismo se hace con el código de la asignatura. Vamos a la segunda fila y ocurre lo mismo. Se añade la información que acompaña al DNI y la asignatura coincidentes. Y así hasta que todos los pares de datos con igual valor han sido hallados y concatenados en filas resultado. El servidor de base de datos no tiene por qué hacer la consulta en este orden que hemos mostrado aquí, simplemente se trata de aclarar un poco más qué podemos esperar de las condiciones que imponemos a nuestras consultas. Recuerda que a la hora de diseñar una orden SELECT para obtener un resultado concreto, SQL no asume nada. Esto quiere decir que lo que nosotros conozcamos sobre claves ajenas y candidatas nos ayuda en ese diseño, pero estamos obligados a especificar todo lo que queramos conseguir. Este vídeo es un recurso de la asignatura Fundamentos de las bases de datos para los grados en Ingeniería Informática e Ingeniería Multimedia.